para evitar el contagio del coronavirus? Es muy importante esto. Cada persona que nos ve, que nos escucha, eh, debería de preguntarse y evaluarse. ¿He cumplido con estas medidas establecidas para evitar la propagación del coronavirus? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, bueno hay muchas eh, medidas. Hay muchas <risa> medidas que a veces se pasan muy desapercibidas. Uno en, la cotidianidad, eh, en lo cotidiano, dice, voy a tomar la medida, pero inmediatamente se da cuenta que la, que la infringe. Hay, hay pasos, por ejemplo, el paso de usted lavarse las manos, a veces se olvida, el paso de los manubios de la puerta, de, de los dinteles, de, de la mesa, de poner las manos encima de todo donde de nos sentamos. De los estantes verdad y de los mostradores. Sí, rápidamente como que uno pasa desapercibido algunas medidas, pero hay que continuar con, con, con ese hincapié de tomar todas las precauciones necesarias y no salir si no es necesario. Mira una cosa, eh, hay algo que a mí me preocupó ayer en lo que fui a ver a mis padres y fue que encontré el banco de reserva de la salida a Santo Domingo y los demás eh, con una cantidad de personas y las cuales no mantuvieron distancias entre una y otra. Se aglomeraron ellos mismos. Es decir, que la gente todavía, incluso sin ningún tipo de protección, algunos le vi con guante pero sin la mascarilla. El guante es lo menos importante, como decía Fulvio porque el hecho es que tú tengas una... como eh, una condición clara de no tocarte la cara. Y eso no pasa nada. Ahora, como vi en, el, en los supermercados también, mucha gente va y se te acerca atrás. Yo por eso he dejado de ir y si voy, hago la distancia. Pero la gente ha, no ha tenido en cuenta que a ir al banco, a ir, ir al banco, también no toman en cuenta que su tarjeta de, de débito, donde le depositan su salario, son tarjetas de crédito, que pueden usarla como como, como eh, mecanismo de compra, no hay que ir al banco a hacer ese eh, ese tumulto entonces yo creo que debemos de seguir insistiendo, que la población sabemos que tenemos necesidades, no hay dinero suficiente, no se trabaja no hay forma de producir, pero que poco a poco vayamos mejorando nuestra forma de comportamiento en estas medidas. Miren, eh, a propósito de ahí, estamos viendo en pantalla eh, las imágenes de las primeras personas que ya han sido curados del coronavirus, una, una imagen de esperanza para la República Dominicana. Es el niño de 12 años y, y su padre, ¿verdad?, que, que fueron que se curaron de, de, de, del coronavirus, ya que estaban ambos en, en, en aislamiento. Eh, el padre no lo tenía eh, y quiso, quiso quedarse con el niño a, a acompañarlo y ambos fueron dados de alta, lo que significa que hay una esperanza para nuestro país, ya el hecho de que este niño de 12 años se haya curado del coronavirus hasta el momento, según las informaciones de salud pública, ya van tres personas que son eh, curadas y con relación a lo a las medidas que se están tomando en el día de ayer en el día de ayer no sé si, si la tienen ya Israel a imágenes de los centros comerciales de aquí de San Francisco de Macorís eh, vimos el, a mucha gente transitando, vimos mucha aglomeración de gente en diferentes puntos eh, específicamente en algunos supermercados donde la gente hace fila, pero aún haciendo la fila, están muy juntos. Nosotros tratábamos ayer de, de, de, de explicar a las personas. Eh, esto es un centro comercial de aquí, de la zona. Ahí se ven, si ustedes pueden observar, eh, las personas, aunque están un poquitito distantes, eh, pero se ve una aglomeración de, de, de personas. Eh, igual sucede también con, con otros centros de aquí de San Francisco, de por ejemplo, miren ese. Ahí eh, es, es cerca incluso de Telenor, donde las personas están juntas. Eh, aunque ellos, hay que sí decirlo, los que administran el, el supermercado, sí le estaban diciendo que se mantuvieran alejados unos de otros, que mantuvieran la distancia, pero la gente por, la, por hacer la fila, por no dejarse quitar el puesto de la fila, eh, se, se pegaban no. los de otros. Eh, mira y, y, y es importante sí. llamar la atención de la gente, cuando usted esté en este tipo de, de situación trate de no provocar violencia, hubo una discusión ahí con un señor ayer, porque él le, le tomó el puesto a otra persona y entonces se, se por poco se un lío ahí, y es importante decirle a la gente que respete, porque la gente en estos momentos está exhausta eh, la gente, para decirlo en buen dominicano, la gente está como medio aburrido y entonces se pueden provocar situaciones, Sí, hay que decirle a la gente ¿Cómo tú Yalian. le vas a quitar el puesto a otra persona? Y entonces, eh, caramba, eh, hay que Yalian. respetar al, al, a la gente. Mira, Yalian, es, es increíble. Tú sabes que hay, gente, que hay gente que ve el espacio de la distancia. Y a mí me pasó en, la, en otro centro. Y el muchacho se quedó ahí. Y yo le dije, bueno, como usted quiera, yo voy detrás de esa, de esa señora que está pagando. Exacto. Pero vi que él, no, pero usted no está ahí. dios, pero es que no podemos estar cerca, amigo. Manténgase distante. Vamos nosotros eh, a establecer conexión con el com compañero Amado José Rosa que se une al equipo, estará ya igual, igual, al igual que todos, vía Skype, haciendo contacto con toda la gente que ve el programa de mañana. Qué bueno que esté con nosotros, Amado. Buenos días. Muy buenos días, mi querida Carolina. Buenos días, amigos. ¿Cómo buenos están días, ustedes? A, a Qué a, a, placer. ¿Cómo te sientes? Ya tuve dando este proyecto nuevo, extraño, <ríe> poco difícil. ¿Cómo te sientes? yo estoy bien, yo estoy muy bien. Qué yo buena. me hace mi problema de dengue hace varios días ya. Qué y bien. estoy aquí en mi casa trancado en. En esta, en esta cuarentena, en este, esta prisión domiciliaria. Así, así es. es. Amado. Oye, a, amado, oye. a propósito, para los que no saben lo que es la prisión domiciliaria, hay un poquitico de eso. Sí, sí, sí claro. Sí. Y lo grande de todo es que te la dan con la mujer tuya adentro. Ay. Ay, sí, así oye, que bueno, así ella, que bueno. toma todo a risa, ya toma todo a risa. Eso, sí, por eso, sí. Amado, lo dice. Ay, Pero, Amado, hay como... gente. Ajá lo que, no, que hay gente que a esta altura del juego dice pero mira yo no sabía que la mujer me era tan divertida <risa> oh, bueno. bien amado hemos estado tratando eh, el cumplimiento de las normas eh, de las cuarentenas de rigor que debe de llevar cada ciudadano entiende la ciudadanía que se está haciendo también tenemos por otro lado eh, las personas, tres personas que anuncia ayer el ministerio de salud que han sido eh, ya dadas negativas por el coronavirus, esto es una esperanza eh, dentro de tantas cosas de tensión y negativas, si se quiere, que hemos estado afrontando, tu parecer sobre todo esto? Mira, eh, yo pienso que hay dos aspectos aquí que hay que manejar, y un, uno de ellos es el hecho de que la gente, el ser humano, es un ser eminentemente gregario, es decir, es un ser que eh, su vida se desenvuelve en comunidad, y segundo, el, los seres humanos aprendemos por experiencia. Esta es la sí. primera vez en la vida de todos nosotros que nos habíamos visto en una situación como esta, por lo que no tenemos la experiencia acumulada, lo que los americanos llaman el background. Okay. Pero, pero, pero pero como, como ser gregario, se nos hace muy difícil mantener una cierta distancia de la gente. Y hay un problema también muy particular, y es el hecho de que el dominicano es un ser más gregario de lo normal por su actitud por su manera de ser por su forma de manejarse con, con la gente y todo eso implica que la gente no cumpla con las eh, digamos las especificaciones de cómo convivir en este momento en esta economía y en esta sociedad de guerra que estamos viviendo en este momento entonces eso tiene mucho que ver ahora hay que educarle hay que educar a la gente mantenerse a esas distancias, por ejemplo, escuché el comentario de Francis, yo ayer tuve que salir donde mi mamá a verla y vi, por ejemplo, en Yoma lo mismo que él, <risa> ya dije el nombre de vi en ese lugar donde... <risa> sí, no hay problema. Sí, no, eh, yo, yo estaba ahí, yo estaba ahí, incluso eh, debo decirlo públicamente, tuve que discutir con una persona ahí porque le había quitado el puesto a otro. Entonces eh, eh, eh, se le explicó, mira lo que pasa es que tenemos que mantener una distancia, no podemos estar pegados uno del otro y entonces usted no tiene el derecho de venir a colocarse. Y entonces eso pudo haber degenerado. ahí una situación de violencia con las personas que estaban en, en, alrededor. Pero la persona entendió, porque en este momento lo que necesitamos es el comedimiento, o sea, un comportamiento eh, civilizado, educado. Correcto, pero mira, mira qué pasa, Carolina, y es importante decirle a la gente, cuando tú llegas a un lugar donde hay una fila, lo correcto es que tú preguntes quién es la última persona, porque partiendo de que ahora tú, no hay una fila de manera directa, sino que la gente se mantiene a distancia, eh, tú debes, eh, eh, si se quieres... Eh, Unirte a las reglas que ya estén puestas ahí. Entonces tú llegas y preguntas que quién es la última sí, persona sí. De, que está en, en fila o en turno. Y entonces mí, tú te colocas detrás de esa persona. Ahora, ¿qué pasó en el día de ayer, eh, muchachos? Eh, veía la información, mira. Francis, de uh -huh. que eh, me parece que en Puerto Plata, eh, no fue acá, eh, ayer se armó un, una escena de pánico en todo el país porque a través de las redes, como siempre, de manera irresponsable, de manera irresponsable, que quiero apuntar y señalar esto eh, dan informaciones y se hacen virales en momentos donde todo el mundo está compartiendo cosas y decían que él iba a, se iba a emitir un decreto de que el país iba a estar en toque de que del día completo y mucha gente salió despavorida y po sí, eh, sí. posiblemente por esto también, eso fueron una de las cosas por las que los bancos, los supermercados todo el mundo salió señores, ah, sí. en San Francisco de Macorís y vamos a decir esto de, de manera muy responsable Aquí hay una cantidad, dos o tres personas que se han estado dando a la tarea de enviar y hacer audios señalando ciudadanos que están contagiados, que están positivos de manera muy, muy irresponsable. ¿Cómo es posible que usted se ponga a hacer, a grabar un audio, a decir, mire, fulano, fulano, fulano, fulano, se murió, fulano, fulano y fulano está positivo, eh, Macorís entero está positivo del coronavirus, o sea, ¿Qué nivel eh, de, de daño usted tiene en su cerebro para usted causar una situación de manera directa a ciudadanos, a gente reconocida de acá y aunque no lo sea también, y a todo un pueblo, ponerlo en este ir y venir de informaciones eh, de manera maligna? Porque tiene que ser una persona muy maligna quien hace esto. Bueno, y si pudiéramos investigar, y cierro diciendo Francis, si pudiéramos investigar y dar con quienes han hecho dos audios que son los que más han sonado en el pueblo en los últimos tres días para que esperamos. personas sean sometidas que la justicia le caiga esperamos que eso sea igual lo que pasó en Puerto Plata lo sea aquí sí. porque sí es cierto escuché ese audio con una con una cierta propiedad hablando pero quién es esa persona que desconozco para ayudarle credibilidad eh, ayer lo decía en el eh, cuando iniciamos el programa que debíamos de tener comedimiento y tener mucho cuidado porque los medios se están saturando también de informaciones basura, de información basura. Y yo te quiero decir respecto a la pregunta del día que seguimos aquí en mi casa. Yo sigo cumpliendo las medidas y sobre todo la cuarentena real en mi casa, porque, ejemplo, Vianel está en su habitación. Yo estoy en otra y rancé en otra. ¿Por qué? Porque yo eh, he tenido que salir eh, varias veces porque tengo que estar atendiendo a la casa de mi papá y mi mamá, aunque habemos otros hermanos, no estamos turnando. Lo que hay es que no estén solos, pero también tratando de evitarle cualquier infección o, o situación anómala que pudiera uno llevar sin darse cuenta eh, en ese proceso de atención. Es decir, que hay que seguir mejorando y en su intimidad en la casa produciendo mejores medidas para conservar esa cuarentena que sea airosa Bien, yo, quiero, yo quiero aportar ah, ya algo. Entró, ya, ya, bueno. Bien, yo quiero aportar algo antes de irnos y es la partecita sí. que hay que tomar en cuenta cuando se va a los supermercados el ponerle las manos a todas las cosas en el área de frío el virus puede durar varios días y si usted le pone las manos también, eh, pues usted puede fácilmente ser un portador y contagiar a otros. hay que lavarse bien las manos y otra cosa que quiero aportar es que en los campos, en la zona rural no le dan mucha importancia sí. al hecho de estar eh, separado, de usar mascarilla, de usar guantes y siguen su vida prácticamente normal, con la jugadera de domino que a todos nos gusta y, y la chercha en los parques en los parquecitos, en fin los campos también tienen que tomar las medidas, no están exentos, ahí también la gente se contamina igual que en cualquier otro lugar es, es recomendable es necesario que tomen las medidas, que se mantengan en sus casas y si van a salir salgan eh, cubiertos no se aglomeren, no se sienten todos juntos encima de un banco a hablar. También los campos eh, están siendo infectados. Nos han, han llamado mismo. muchas personas preocupadas, Fulvio, en el día de ayer, desde Castillo, Pimentel, los negocios abiertos, tengo imágenes que nos han mandado. Sí, sí, y con una vida normal, y en los mercaditos, y, y en los colmados juntándose. Por eso el gobierno tuvo que llamar también a a, a los colmadones, colmados, que, que, que dejen esa chercha que tienen eh, de la bebedera y, y, y estar compartiendo uno con otro ahí. Esto es un asunto serio, un asunto de todos. Sí, de hecho lo prohibieron ayer. Se prohibió sí, eh, el consumo de alcohol en los colmadones. Pero en no los casos, por favor, que tomen la, la, las precauciones necesarias. Que la tomen. Así bien. he eh, Dicho eh, todo esto, eh, antes de, Carolina, eh, dar una primicia, eh, según eh, una fuente de entero crédito, la, la provincia de Duarte y específicamente San Francisco de Macorís estará siendo intervenido en el día de hoy. E, e, incluso eh, se espera eh, la, la posible visita del ministro de Salud Pública, eh, Sánchez Cárdenas, a... San Francisco de Macorís en el día de hoy y varios eh, barrios de este pueblo van a ser intervenidos. No se ha dicho cuáles son para evitar que la gente eh, entre en pánico, pero sí van a ser intervenidos varios barrios de aquí, de San Francisco de Macorís, de parte de Salud Pública, ante eh, eh, focos de contaminación existente del coronavirus. Mira, esa información eh, la manejaba desde el día de ayer, me lo habían comentado, así mismo Yerjan. Eh, no hemos querido hacernos eco de ella hasta que, bueno, no, no esté ya de manera oficial para no causar alarma, eh, pero me sumo a eso que te informan, eh, conocía sobre algo, eh, aparentemente eh, la provincia eh, se entiende que es uno de los focos, la provincia de Duarte uno de los focos más importantes del país, pero es posible que el hecho de que se esté tomando eh, como referencia de que es un foco, es posible por cómo se hayan dado las cosas aquí. Creo que al igual que otros pueblos otros puntos del país, no están eh, tan diferente a San Francisco de Macorís. Posiblemente bueno, lo que haya acontecido con lo del alcalde, un grupo Carolina. de gente, la política. Es posible que se esté dando lo mismo en otro pueblo. Es esto lo que la, quiero significar. Eh, eh, lo que pasa es que definitivamente eh, el gobierno, al iniciar el proceso de cuarentena y, dar, y declaración de eh, emergencia, digo yo, eh, lo hizo de una forma... Eh, un tanto abierta con ciertas restricciones, pero como que dejó que fueran sucediendo ciertos eventos sí. y de hecho le ha ido enseñando que de la única manera que se puede lograr es cuando se mete la guardia o presión. Ya ayer en Santo Domingo pasó lo mismo y mira lo que pasó en Puerto Plata con el tema de, del control de la Se todo está negativo hasta ahora. Ahora vamos a la casa para seguir guardando la cuarentena en la casa. Nosotros hicimos, hicimos un viaje hacia los Estados Unidos y, y Europa, entonces no sabemos qué parte fue que, pudimos, que, lo, que lo traímos. Esto es lo que hay que tener paciencia, esto está, y es guardar, guardar la cuarentena, que esto, esto, va, esto es positivo, esto, esto es se cura o sea, rápidamente si uno, si uno le pone atención. Lo que le puedo decir a la población que vamos a cooperar entre todos, Sabemos que esto, que nuestro pueblo es que nuestro pueblo es querido de nosotros y vamos cooperando todito, que esto, esto, esto nosotros podemos podemos eh, superarlo. Okay, eh, estamos atentos dice el Cham. Parece que lo tumbaron. Vamos a ver, ahí ya. Claro, no llamar a Tony. Pues. Mira, okay, y terminaste porque te interrumpí por el. No, caso, pues si no si, si no si ya no. Ya entramos. No ya ¿Eh? estamos de nuevo. Estamos de nuevo está? en el aire. Estamos en el aire. No quería preguntar, hacer un comentario para okay. escuchar y ver qué opina Mira. Amado en ese sentido, como hemos tenido lo que hoy, quería, con... sí, uh -huh. al, antes de, de que uh -huh. se uh -huh. cortara y entre Amado, uh -huh. lo que quería era significar que, que se quedó un poco abierta la condición de estado de emergencia y cuarentena. Uh -huh. Obviamente que eso tiene que ver con el tema de que se vaya abasteciendo la población, la población se vaya adaptando. Pero hubo un grupo de ciudadanos que entendió que la cuarentena era una vacación y que por el, y de hecho jugar dominó tablero y otras cosas en el barrio. Era normal. Y la cuestión es que no nos, que no nos juntemos, no nos reunamos en personas que en una tiene su propia forma de vida, ha visitado o lo han visitado. Tampoco las visitas a casas está correcto, a menos que sea en las situaciones que yo he explicado. Bueno, mire, ahí hay un tema desde el punto de vista jurídico y es el, en el sentido de que la, declara, la declaratoria de emergencia eh, le permite al, al Ejecutivo suprimir algunos derechos de manera directa, como por ejemplo el tema del tránsito, del derecho de asociación y ese tipo de derechos. Hay otros que no, que no son tocados por esta por esta eh, disposición constitucional. Pero, indudablemente que entra dentro de, de todo esto un tema ético, moral del Estado, y es el siguiente. Su función básica es preservar las sociedades, lo que quiere decir que si uno se están poniendo en riesgo a todo el, a, a todo el resto, pues indudablemente el Estado tendrá que Fumame. funcionar de, exacto, tomar medidas y, y funcionar de forma tal que evite que aquellos que están eh, eh, perjudicando a la gran mayoría continúen en sus acciones porque entonces el Estado está en la obligación de proteger a, todo el, el, el, a toda la sociedad yo pienso que eh, eh, ocupar digamos militarmente algunos barrios de San Francisco de Macorís, si produciéndose las situaciones que se están produciendo no deja de ser correcto. Mira, una, eh, una de las medidas que están tomando y que de hecho habían ya había gente proponiendo, los ciudadanos preocupados, donde sus pueblos, ah. donde sus municipios no están infectados con el coronavirus y decían, bueno, pero vamos a trancar esos pueblos si ya hay algunos de ellos que han estado tomando esa medida de no permitir la entrada y salida de ciudadanos para que no entre el o se propague eh, allá el virus. Eh, otra de las cosas que nos sorprendió en el día de ayer fue las medidas del presidente Medina. De hecho, pensábamos que iba a restringir aún más y, y lo que hizo, bueno, pues fue dar algún tipo de libertad, a, pues, lógica o sea, resaltando a sectores de prioridad, salud, comida eh, y, y otros de, de esa misma línea. Entendía. ¿Aló? ¿Aló? Bueno. Un mayor nivel de sanción. Me parece que el máximo es 48 horas que puede estar un ciudadano pero esto no es un relajo eh, pero Carolina ¿dónde van a estar? ¿dónde van a estar Carolina, lo todos los presos juntos en un lugar? ¿También? bueno, que lo dejen ahí hasta que pase eso? todo esto todo eso Nos hay que tomarlo gente de todo eso hay que tomarlo en cuenta todo eso hay que tomarlo en cuenta antes de que lo dejen ahí hasta que pase todo <ríe> mira hay, hay otro pero punto bastante delicado y es el punto de las estadísticas. Hay un infectado, un italiano que vino. Hay una señora que vino también de Italia a Villarriba. Hay una palabrita que se llama transibilidad, transibilidad, que todas las personas que estuvieron cerca, también hay que buscarla y localizarla. Y yo me pregunto, en el caso de nosotros, de San Francisco de Macorís, en plena, auge, en pleno auge de la política, el candidato, eh, eh, el alcalde de ng la Rosa dio positivo con el COVID-19. Pero cuando fue infectado, hay que ver los días hacia atrás y dónde posiblemente fue infectado y todas las personas que somos de su entorno, dónde están, quiénes son, cuáles son sus condiciones. Entonces, en un barrio X este hay una persona infectada y anda por ahí como nada, se, se acuesta, se levanta, en todo ese hacinamiento que hay. Eso simplemente, en mi, en mi conocimiento de estadística, se le fue de la mano al gobierno, se le fue de la mano. Y las estadísticas que hay, yo no creo en eso, simplemente no creo por el conocimiento que tengo de lo que es la estadística y el seguimiento riguroso que hay que darle a cada una de las posibles personas que pueda ser un vehículo, un vector, un conductor de, de, de un virus, en este caso, el COVID-19. Lo que pasa aquí en República Dominicana, a mi modo de ver estadísticamente las cosas, es simplemente diferente a lo que se está diciendo. Bien, con relación a todo esto, ya el gobierno se expresó en el día de ayer y manifestaba que no existe posibilidad de que se cierren eh, los municipios que no están autorizados en ningún municipio a, a cerrarse, ¿verdad? Eh, porque recuerden ustedes que hay una línea de abastecimiento que, tiene, que no se puede romper, tanto de materiales eh, clínicos, eh, médicos, así como también de abastecimiento de combustible y, y de comida. Y ya lo ha manifestado el, el, el gobierno a través de Gustavo Montalvo que no hay, que no está permitido que, los, que cada municipio tome la decisión de aislarse, de manera que eh, las autoridades de salud estarán tomando las medidas. Por ejemplo, ya dimos aquí la primicia de que posiblemente hoy, posiblemente hoy, San Francisco de Macorís esté siendo intervenido. Incluso la información que tengo es que tres regionales de salud se van a juntar aquí eh, Para hacer un trabajo eh, eh, amplio en algunos sectores de San Francisco Donde se ha identificado focos de contaminación del coronavirus Pero lo de cerrarse los municipios realmente no está permitido Porque eso rompería con una línea de abastecimiento Tanto de alimentos como de, de otras eh, índoles de importancia en Montecristi cerraron a la costa de Buen Hombre, la playa ya de Buen Hombre. Y, y vean ustedes el mapa de República Dominicana, todas las provincias de la frontera, las que están pegadas a lo que es Haití, están sin casos todavía, las únicas Así que es. están sin casos. Bueno, pero Fulvio, pero ¿Qué? quizás están sin casa porque para allá no ha llegado la prueba, porque es importante decir esto. La prueba solamente se la están haciendo a un grupito. ¿eh? Hay que decirlo. Eso hay Aquí que la decir. Prueba, la prueba se la están haciendo solamente a un grupito. ¿Y qué va a hacer esta denuncia responsable en el día de hoy? Que cuando la gente va enfermo a las clínicas no lo están atendiendo. No lo están atendiendo. La gente va a la clínica y, y, y es de lejito que lo tratan eh, Y no lo están atendiendo, no le están dando el seguimiento Lo mandan para su casa, le dicen eh, de lejito, tómese esto Y ni siquiera le están haciendo análisis Y es importante llamar a la atención de los centros clínicos privados Y también de, lo, de, de, de los hospitales No podemos, cuando la gente llegue quemándose de una fiebre Cuando la gente llegue en mal estado, mandarlo para su casa Aquí hay que exigir al gobierno de una forma u otra Que cree el mecanismo de que la gente pueda eh, recibir la asistencia médica y además de que pueda recibir, hacer eh, eh, sus análisis y la, y la prueba del coronavirus. Mira una cosa, vuelvo y repito y recalco. Mi propuesta de que Salud Pública asumiera, en el caso de San Francisco de Macorís, un lugar en el cual se atiendan todos esos casos sospechosos para ir descongestionando las clínicas y evitar el colapso. Porque si vamos todos a las clínicas de la ciudad, Vamos a re, van a resultar poquita entonces ayer eh, casualmente Fran Tejada me indicaba de que se había designado como centro de aislamiento el antiguo el antiguo, uh -huh. el, el antiguo ho, hospital del Seguro Social el Lavandier ah, es sí. decir que está eh, salida a Anagua, agua eh, próximo a a la ciudad eh, agropecuaria entonces pero de esa misma forma, creo que Salud Pública puede plantar ahí un gran centro de atención para todos estos casos de fiebre aguda, fuerte, y que vayan ellos mismos dándole el trato correcto. Y así descongestionamos las clínicas. Eso yo creo que es lo fundamental también. Y si no da abasto ese, vuelvo y repito, que se coja una, que se evalúe, por este periodo alguna nave de zona franca que están desocupadas aunque tengan las la, la indicaciones de cierre eh, muy precario, pero si se mete a un ejército de hombres a trabajar con el plan de restablecerlo creo que es posible y así se, se, se, se descongestiona los centros de salud Mira, hay eh, tres aspectos que creo que el, el Estado o el gobierno debe de tomar eh, con mucho énfasis, que es lo del toque de queda, que no se está cumpliendo, lo han tomado como relajo, una parte importante de la ciudadanía, el que anda en la calle lo ha tomado como un, un relajo, y vemos la cantidad de gente que están siendo apresadas, que es un foco de contaminación terrible, asignar 2.000 y 3.000 gente y montarlo todo en esas guaguas, que hasta canciones les han hecho, de que el, el, el pari PN, el pari policial, eh, ahí hasta con música y todo, con la gente encima de las guaguas, los toques de queda, las pruebas, como bien dice Yerjan, hay muchas, muchas denuncias, muchas quejas de que los laboratorios al parecer no dan abasto, la pérdida del tiempo de ir a la casa, eh, no hay forma de contactar, de llamar. Ayer hacíamos la prueba, Yerjan hacía la prueba. Lo hemos visto a personas con todos los síntomas establecidos de que posiblemente sea positivo y no les responden las llamadas, no hay forma con su documentación y todo lo demás. Al parecer está habiendo algún tipo de prioridad eh, o de nivel de importancia de quién eh, manda o solicita hacerse la prueba. Toque de queda, el acceso a las pruebas eh, para eh, saber si usted está infectado con las condiciones y todo el protocolo establecido. Eh, arreciar con la gente que no está eh, en los centros que están abiertos, por ejemplo, supermercados, los bancos. Si sí, eh, las medidas que toma, por ejemplo, un centro de supermercado, un supermercado de hacer, dejar la gente fuera para entrar de 100 en 100 y fuera no se está cumpliendo, no se gana nada, no se logra con que todo el interés del mundo que tenga un centro comercial busque eh, cumplir con el protocolo si la gente no lo cumple. Entonces, ¿qué nos dice eso? El problema está en la ciudadanía. Hay que ver qué se va a hacer. En los bancos ayer, eso parecía un pandemonio, Dios mío. En los mercados... O sea, ¿qué vamos a hacer eh, con estas medidas? Que sí, sí bien es cierto, eh, se han estado tomando el gobierno, pero no están siendo cumplidas a cabalidad. Y esto entonces va a tener o vamos a tener nosotros un estallido, una explosión de contaminación del virus y la gente lo está cogiendo a relajo. Y esto no es un relajo. Cierro diciendo, sistema de salud de potencias del mundo han colapsado. Trump dijo que unos 10 días de esos días ya van 7 van tres días, en una semana ellos no podrán dar cumplimiento a la solicitud de gente Estados Unidos, el presidente dijo eso tenemos a Italia, España o sea, ¿y qué va a pasar con República Dominicana? o sea, ¿qué, imagínense ustedes nosotros bueno, Así es. eso es grave Amado sí ¿qué decía bueno, no yo estoy realmente eh, impactado en cierto modo porque no entiendo cómo la gente no comprende la gravedad de la situación por la que estamos atravesando en este momento. Todo eso que ustedes han dicho, sobre todo esto último que dice Carolina, grandes potencias han colapsado frente al enfrentamiento de esta pandemia. ¿Cómo el dominicano cree que nosotros no vamos a colapsar? ¿Cómo se atreve alguien a decir nosotros a eso no va a llegar para acá? Como he escuchado gente decir, sí. ha habido videos por ahí y cosas así. No sé, eh, hay un nivel de educación, hay un nivel de, de, de formación que, no, que nos es desfavorable, eh, para que, desfavorable en de cierto modo, y para que eso se piense de esa manera, favorable diríamos nosotros. Pero de todas maneras yo pienso que hay que enseñar a la gente, y la única manera es enseñarlo por la mala, como, dicen, como sí. se dice entre nosotros. ¿Por qué? Porque aparentemente por la vía correcta, la vía del de convencimiento aparentemente no va a llegar eh, esa parte. Amado, Entonces, ¿qué es bueno, cosa? bueno, hay muchas ¿Sí? Dime, Dentro, dime. Todo, dentro de todas esas hay cosas hay cosas buenas. Por ejemplo, ya Francia está haciendo pruebas en humanos con vacunas, también. y la India autorizó el uso de la aralén que es una como una aspirinita que se usa contra la malaria, Ajá. la autorizó para que su población use en contra del COVID-19. Todo, todo esto también ha servido para unir al mundo científico y se están teniendo resultados récords que antes no era posible. Y gracias a la tecnología y a la voluntad y a los intercambios de conocimiento, se ha logrado. Ahora, lo que China ha logrado en Wuhan es reducir al mínimo que apenas cinco casos se dieron Eso hay que preguntar a los chinos, ¿qué ellos saben que no saben los otros? Medidas, Curbio. Medidas, restricciones. Ese pueblo duró semanas cerrados. Bueno. Y ahí no salía ni entraba nadie. Eso eh, que más que eso... ¿Ustedes saben algo? Que yo me hacía la pregunta, en algún momento después de todo esto haremos, debemos de hacer una pregunta ¿qué carajo se está haciendo con mutar en un laboratorio un virus que no es para generar fortaleza humana, sino para destruir? No sé cómo la humanidad, alguien tendrá que darnos respuesta y pagar por sus hechos en algún Mira. momento tengo la información de una amiga china en que están determinando una persona en Wuhan, pero no voy a dar esto porque no me gusta dar información, a menos que no sean. No, o sea, lo es, sabemos. Es, hay ese país, sabemos. Ese país, eh, ahí se, se arman eh, como un es una ciudad donde hay una importancia porque se arman lo, lo que son la, las bombas y demás. O es sea, un país, una ciudad muy segura donde hay muchas cámaras de seguridad y están investigando un sujeto. Nosotros vamos a leer eh, la pregunta del día, vamos a conectar con WhatsApp, a ver qué piensa, qué dice la gente. Leemos la pregunta del día, que es la siguiente. Dice así, ¿está usted cumpliendo con las medidas establecidas para evitar contagiarse del coronavirus? Bueno. ¿Lo está usted haciendo? Vamos a ver qué nos dice la gente, muchachos, quien tiene acceso. Bien, yo tengo aquí el monitor. Eh, vamos a ver, muchachos, en el WhatsApp quienes están conectados con nosotros.